Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ian Saleja de Territorio Nacional, está próximo a ofertar la Florida, llegará siendo casi un huracán categoría 5 tiene ahora vientos máximos sostenidos de 250 kilómetros por hora la presión le ha descendido a 937 esto Pascal y en las próximas horas estará afectando toda esta parte de la geografía del sur de los Estados Unidos, todavía deja lluvias sobre zonas de la costa norte occidental, también lo hará en la región central, en menor medida para el resto del territorio nacional en un acercamiento podemos ver los lugares donde dejó la lluvia esta noche madrugada pasada, si en 106 milímetros en La Pamba, 104 milímetros en Bahía Onda y fíjense cómo disminuye la nubosidad en el resto del territorio nacional, o sea se va agrupando en la huella húmeda del sistema. En el pronóstico entonces vamos a tener una tarde parcialmente nublada, llegará nubalada a nublarse ocasionalmente puede ser en la en el centro del país, también en zonas de la costa norte del occidente con algunos chubascos que pudieran extenderse hasta horas de la noche a medida que se aleja el sistema de territorio nacional, en el oriente del país muy baja la probabilidad de lluvia en la noche algunos nublados, alguna lluvia ocasional en zonas del occidente muy baja para el oriente del país, temperaturas máximas hoy respondiendo a los nublados a la lluvia, fíjense que las máximas estarán entre 31, 33 Grados Celsius, algún valor de 34 en la región oriental y en la noche muy fresca en algunos lugares, menos fresca para el oriente, pero pudieran estar las temperaturas entre 23 y 26 grados a lo sumo. Los vientos giran con la circulación todavía de Yang. Fíjense que en el occidente estarán del oeste al noroeste, en el centro del sur al suroeste, en el oriente variables débiles, las velocidades entre 15 y 30 kilómetros Pero así se va a mantener las fuertes marejadas en ambos litorales occidentales con inundación costera moderada todavía en zonas de la costa norte occidental incluyendo el malecón habanero en el resto del litoral norte central oleaje y poco oleaje en el resto de los litorales, en resumen mis amigos, Ian se aleja de territorio nacional, disminuyen los efectos de sistema el viento va bajando en velocidad, también la probabilidad de lluvia. Les deseo a todos que tengan una tarde muy feliz, cuídense mucho y hasta mañana.